Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy os vengo a hablar otra vez del vídeo de los 1000 euros porque quiero remarcar algunas cosas que creo que no han quedado claras o que a alguien no le han quedado claras. He recibido comentarios de todo tipo, pero los que no me han gustado es que yo intento hacerme viral con estos 1000 euros. Eh, vuelvo a explicar, yo ya tengo mi trabajo, soy autónomo y limpio casas. Ya tengo mi trabajo, pero yo siempre he tenido un sueño desde pequeño que es ayudar a las personas. Por eso se hace esta campaña y se van a hacer más campañas de este tipo para reunir a gente. Tenéis que entender que a veces hay gente que me envía WhatsApp y me dice David, hoy no me encuentro bien. Imaginaos que todas estas personas nosotros las podríamos redirigir a un buen psicólogo, a un buen psiquiatra, a un buen terapeuta, para que esas personas nunca se sintieran solas. Esta es la finalidad de estos concursos que hacemos, digamos los concursos. O sea, si os queréis apuntar, realmente es porque queremos cambiar el mundo. No es lo hago en plan, bueno, va, que me conozcan y así me conoce todo el mundo. Si ganara dinero de YouTube, que me parecería, pues muy bien, evidentemente, por las horas que invierto, ya hemos dejado claro que vamos a dar entre el 60 y el 70% del ingreso neto que nos dé YouTube, lo vamos a invertir en ayudar a las personas, también ayudar a protectoras, a ayudar a casos concretos, dentro de la magnitud, evidentemente, que tiene un canal de 4.000 suscriptores y que tiene algunos vídeos que sí que funcionan, pero que evidentemente nada de esto será posible si vosotros no compartís, no comentáis y dais like al vídeo. La pregunta que yo tengo, y perdón por la notificación del móvil, lo que no entiendo es cómo esperáis, ¿cómo esperáis que yo dé dinero si el canal no da dinero? O sea, yo he hecho una hucha durante mucho tiempo para reunir a estos mil euros y he dicho, va, no hago un concurso de 50, de 100, primero hice 500 y dije, venga, vamos a por todas. Pongo mil de mi bolsillo, no salen de otro sitio. Entonces estos mil, tanto yo como Ana, que somos los que estamos organizando esto, lo que queremos hacer es atraer gente para seguir haciendo más cosas. Yo, cuando era juez-árbitro, siempre tenía ese, ese planteamiento. O sea, empezabas con un torneo muy pequeño y luego ibas empleando más torneos y haciendo más cosas. no Empezabas, por ejemplo, haciendo masculino y luego hacías masculino-femenino y mixto. Y niños. No es la primera cosa benéfica que he hecho. O sea, ya he hecho cosas benéficas y ese es el tinte del canal. Aparte de que el tinte del canal es ayudar, que os sintáis eh, cómodos, que podáis explicar lo que queráis. Ya veis que yo soy un tío que me explico tal y como tal. A veces pongo palabras donde no tienen que estar, pero es que... Me me gusta ser así. También hubo otro comentario que me dije, no, es una persona que tiene depresión eh, dice, no explica tan tanto tantas cosas como tú explicas y tal, y se pone en cámara y, y tiene tanta fluidez. Hay gente que nos, vosotros no os pensaríais que tiene por ejemplo, que tengo yo, un trastorno esquizoafectivo, con mucha esquizofrenia y es tan igual que yo. O sea, vosotros ahora me veis y a lo mejor a las dos horas estoy, estoy llorando o vomitando, de hecho ahora tengo ganas de vomitar y estoy aquí grabando el vídeo, por tanto hay muchas tipologías de enfermedad hay muchos tipos de enfermos yo lo que quiero hacer con este canal es explicar toda la historia todos los casos que yo he vivido en mis ingresos desde los 17 años, lo que, ha, eh, lo que me ha conllevado mi enfermedad cómo la he gestionado, cómo he superado tres veces depresiones gordas cómo he superado la gestión con la familia casos que me he encontrado eh, casos de chicas que se que, que, que se, querían pues, autolesionar porque, porque no se veían guapas al espejo y tú las veías y decías, no entiendo nada, si eres guapísima, ¿qué te pasa? ¿De acuerdo? Personas con trastornos de afectividad, con trastorno múltiple, autistas, mucha, muchos tipos de enfermos, los cuales yo digamos que tengo cierta experiencia, no soy psicólogo, pero puedo ayudar a estas personas y luego tengo otra cosa que a lo mejor toda esta gente que ha comentado en plan negativo no tiene que es sentido de la atención, sé escuchar y me gusta mucho escuchar a las personas para poder ayudarlas, lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo y lo hago con muchísima gente ¿de acuerdo? hay personas que a veces pues les cuesta tomar una decisión o algo, algún problema que les ha venido pues evidentemente el golpe ha sido muy fuerte y a veces necesitan hablarlo con alguien evidentemente si alguien me viene y me dice mira, he tenido pensamientos de esto, de esto y de esto y de esto no no soy nadie para decirme mira pues tómate tanto tal no yo no soy esa persona ya lo he dicho mil veces o sea si esa persona necesita tratamiento o yo veo más o menos por dónde van los tiros le diré toma a este psiquiatra o toma a este psicólogo de acuerdo que como sé porque evidentemente es, es una cosa de acuerdo que todas las personas que tenemos una enfermedad mental se nota y se nota por dónde van los tiros porque tenemos estaciones y esas estaciones nos permiten determinar lo que hay que hacer de acuerdo pero yo Quiero remarcar el hecho de que he trabajado mucho mi parte psicológica para estar delante de esta cámara. Lo hago como hago algo terapéutico. Mi, mi mujer me ayuda muchísimo en esto y lo agradezco muchísimo porque sin ella no podría hacer nada de esto y lo que quiero es poder donar dinero porque es mi sueño. Yo pienso en Deco, por ejemplo, que salió del Barça y montó una escuela para niños para que jugaran al fútbol, o Rafa Nadal, que tiene su academia. Evidentemente no vamos a hacer nada de eso. Pero sí que me gustaría saber, el día que yo me vaya, o sea, el día que yo me muera, me gustaría saber qué he contribuido a este mundo y qué he hecho de este mundo un mundo mejor. Y también no solo eso, que otras personas se empapen de lo que yo hago. A mí me jode mucho, yo siempre he sido de las personas que va a tomarse un café y evidentemente deja eh, no, cuando dicen toma el cambio dicen no quédatelo y aún he dejado propinas de un euro dos euros y no es porque me sobre el dinero incluso a veces he ido a tomarme el café sin tener dinero y, y dejo dinero igual porque soy así de tonto de acuerdo no es que sea multimillonario no es que mi padre sea el tío gilito no soy así soy así cuando encuentro a alguien que hace un buen trabajo que a día de hoy cuesta mucho y me da un servicio y me lo da bien yo creo que esa persona hay que recompensarla, porque así es como me han educado a mí. No sé a vosotros, pero a mí me han educado así, ¿de acuerdo? No voy a un café y dice, no, 5 euros un café, tal, no sé qué, paso de dar mmm, propina. No, si vas a un restaurante y te tratan bien, tú tratadlos bien y además dadles propina. Eso es un, digamos, eh, cómo te lo podría explicar... Es un pensamiento positivo, es un refuerzo positivo, que hará que esas personas digan joder, me gusta mi trabajo, ¿de acuerdo? O sea, no es que vengo aquí, hago mis cafés, nadie me dice nada, nadie me dice gracias, tal. O sea, vuelvo a repetir, desde hace mucho tiempo se ha perdido algo muy esencial en la vida. Y es el, gracias, ¿cómo estás? ¿Te pasa algo? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres un abrazo? Todas estas cosas, ¿de acuerdo? Y el canal se ciñe a ellas, ¿de acuerdo? Entonces, grabo este mensaje para que luego se pueda hacer un short. Lo voy a decir claro, ¿de acuerdo? Y el short va a empezar ahora. Tenéis la posibilidad de ganar mil euros. Esto no es un vídeo viral. Lo que quiero hacer es donar dinero con todas las personas que se suscriban al canal. Vamos a tener un sistema de membresías y vamos a tener unas entidades a las que donar el dinero. Si quieres ayudar tanto a entidades, por ejemplo, perrunas, como a otras entidades, sobre todo de salud mental, os recomiendo que deis like a este vídeo, lo comentéis, lo, os suscribáis al canal y lo compartáis para que pueda hacer esto lo antes posible. Y nada más, chicos. Que yo estoy aquí para ayudar. No estoy aquí para hacer un Borja Escalona o hacer el gilipollas. No vengo aquí a lucrarme porque, porque sí. A mí me gusta una vida muy humilde. Si vierais donde vivo, evidentemente, eh, os daríais cuenta. O sea, parece que sí. Guau, tío, tiene un ordenador, tiene un estudio que te cagas. O sea, todo lo que hago, eh, aparte de que me lo gano yo trabajando, o me lo gano yo, evidentemente, trabajando conjuntamente con mi mujer, es porque me parto los huevos en que todo salga bien. Y os puedo asegurar que yo no tengo caprichos ni tengo caprichos caros. Mi capricho es ayudar a la gente. Es el único capricho que tengo y es el gran hobby que tengo. Por eso estoy aquí. Así que, aparte de hacer reviews, que ya nos están dando para hacer reviews, y también de aportaros gameplays o bandas sonoras, o cualquier cosa que os pueda distraer de tener un día un poco de mierder, pues estamos aquí para eso. Así que os agradezco la confianza, os agradezco a todos los que habéis dejado mensajes que realmente me han reventado el corazón y, he, y me ha dado una ilusión de decir, yo no quiero dinero, pero te apoyo porque es verdad, porque es verdad, falta personal para la salud mental. Solo que pueda ayudar a una, dos personas, tres personas, cuatro personas, o por ejemplo a una perrera, a que mejores sus instalaciones, yo ya me voy a sentir bien, porque soy así, ¿de acuerdo? Y los que me conozcan, los que conozcan a David, sabrían, sabrán que aunque he estado enfermo, lo más normal sería cuidarme para adentro y decir, eh que yo me, solo me preocupo yo. Yo os voy a explicar algo muy rápidamente, y a lo mejor me estoy enrollando más de la cuenta, pero creo que os quede claro algo. Yo he estado en mis peores etapas, he estado trabajando y haciendo sonreír a personas que estaban llorando. Por tanto, os lo vuelvo a repetir. Hay un estigma con la salud mental y tenéis que respetar a la gente que intenta hacer esto otra cosa es que yo cogiera y me pusiera aquí delante y os dijera mira os tenéis que autolesionar, tenéis que tomar tanto y tenéis que no dejar alejar vuestras familias yo no soy nadie para decidir esto yo soy un mediador que coge una persona que veo que tiene un determinado problema que yo no le puedo decir qué problema es y le hablo de amigo a amigo necesitas hablar yo he visto muchos vídeos y últimamente en instagram veo muchos vídeos de estos de Joder, salió un tío, un boxeador, que dijo, ayer hablé con un amigo mío y hoy ya no está con nosotros. Y entonces el tío dijo, hablad, hablad. Y es lo que yo os digo, si tenéis algún problema, hablarlo, ¿de acuerdo? A mí me cuesta mucho, pero es importante a veces sentirse acompañado y sentirse que aunque pueda haber un problema gigante delante tuyo, te puedo asegurar una cosa. Solo hay una cosa que es segura. Yo siempre digo lo mismo, que es la muerte. Todo lo demás se puede arreglar. Hay situaciones muy chungas. Pero si las miras desde la perspectiva adecuada, te puedo asegurar que se pueden mejorar y pueden ser mejores de lo que piensas. Hay personas que, te digo, no tienen piernas, no tienen brazos, se enfrentan a una muerte prematura y luchan por la vida y luchan por su felicidad. Por tanto, vuelvo a repetir, la salud mental es súper importante. Que estemos ordenados aquí es súper importante. No solo para estar bien sino para que todos nos ayudemos entre todos porque si miráis el país pues podéis ver cómo está el panorama y la idea de todo esto es que podamos crear una comunidad donde se pueda hablar libremente de salud mental y se pueda ayudar a personas que por los motivos que sean no se pueden permitir pues por lo mejor una sanidad privada y tienen que ir a la pública y los que vais a la pública sabréis que tenéis que esperar normalmente entre tres meses y tres meses entre psicólogo y psicólogo y a veces pues a lo mejor durante este tiempo si no tenéis padres porque también hay gente que además eh, está en esta situación porque no tiene padres o porque está solo o sola en la vida, pues imagínate tener la gran suerte de poder hablar con alguien o con un conjunto de personas durante estas sesiones de psicología, durante digamos, en este periodo de espera, ¿no? Por eso os digo, ayudar a la gente es natural. Yo creo que es una habilidad intrínseca del ser humano que es básica, que es ayudar a la gente para que este mundo sea mejor, ¿vale? Y aquí en Final Boss Project es lo que intentamos hacer. Queremos hacerte reír, queremos hacerte feliz, queremos hacerte pensar, queremos hacerte reflexionar. Y si quieres comentar alguna cosa, eres libre de comentar lo que quieras, evidentemente. Pero lo que no voy a permitir y lo que no voy a dejar es que me digan que hago esto para lucrar. Ni de coña, chaval. Llevo cuatro años en YouTube. Cuatro. Subiendo, eh, las, el mes pasado subí 92 vídeos, gracias a Ana, que estuvo atrás, ayudándome un montón. 92 vídeos. Llevo 2.500 vídeos en la plataforma. ¿Sabéis cuánto he ganado de todo eso? Ni os lo digo porque os reiríais. En mi cara de acuerdo diríais es que esto no es lo tuyo cuando uno tiene un sueño cuando persigue algo el tiempo da igual lo que importa son los resultados y yo espero conseguirlos sé que detrás de esta pantalla hay gente que quiere apoyar a personas como yo y sé que tarde o temprano mi voz llegará a alguien y ese alguien hará que yo poco a poco pueda crecer y pueda llegar a montar cosas chulas con vosotros porque de eso se trata de eso se trata estas pantallitas de acuerdo yo os hablo desde una cámara vosotros me habláis desde el móvil y juntos hacemos un mundo mejor os quiero mucho ya lo sabéis como la trucha al trucho cuidaros mucho y recordar una cosa si hoy ha sido un día malo mañana va a ser mucho mejor y mucho mejor porque lo haremos entre todos os quiero un abrazo